Hace unos días reportaba la caída de un meteorito en Nigeria que al final de cuentas resultó ser falso, sin embargo ayer en la noche, los habitantes de diferentes ciudades de Perú pudieron ver algo que cayó del cielo, vamos a conocer esta historia, mi nombre es Oxlack Castro, comenzamos. Hola soy Oxlack el investigador y los invito a que sigan mi nueva serie por History Channel en donde me acompañarán en busca de los misterios del mundo. Los viajes de Oxlack solo como History te lo puede mostrar. Extraño objeto cayó del cielo. No hay día que este 2020 no nos sorprenda. Las noticias sobre hechos que si bien son comunes, siempre habían sido esporádicos. Pero ahora suceden uno tras otro, como lo que pasó anoche en Perú, corte de una extraña luz que cayó del cielo. ¿Qué mierda. Es? ¿Qué es eso? Se trataba de un meteorito que maravilló a miles de peruanos que sin esperarlo de pronto vieron del cielo algo, una intensa luz que bajaba del cielo e iluminaba el firmamento a su paso. Para los que no habían visto algo así, el fenómeno les pareció aterrador e incluso apocalíptico. Y es que con la histeria colectiva que se está viviendo, todo nos parece que son señales catastróficas, pero pronto... Los medios y usuarios en redes sociales salieron a informar el hecho. <risa> Existen diversas publicaciones mostrando fotos y videos, pero como siempre pasa en estos casos, a veces toman material de meteoritos anteriores, así que es difícil diferenciar los grabados anoche en Perú y los que son usados como material de archivo. Acá les muestro algunos de esos videos que se están compartiendo en Perú. Sin embargo, este es el que me parece más interesante, ya que fue grabado con una cámara fija, seguramente de seguridad. Se dice que el meteorito caería al mar, por lo que no pudo ser localizada el área de impacto. Y la gran pregunta sería, ¿estamos viviendo tiempos de verdad apocalípticos o estos hechos solo están sucediendo por una inexplicable casualidad? ¿Ustedes qué opinan? compartan este video porque seguramente muchas personas se están preguntando qué es lo que ocurrió anoche en Perú. Es muy extraño que todos los días tengamos noticias extraordinarias que están sucediendo en el mundo, parece que en este tiempo de cuarentena la verdad estamos sufriendo de diferentes cambios en el planeta. Todos los días, si es posible, les voy a estar trayendo la información que surja en diferentes partes del mundo. Así que suscríbanse a este canal para que puedan informarse sobre estos acontecimientos. Mi nombre es Oxla Castro, denle like a este video y compártanlo en sus redes sociales. Nos vemos en el siguiente caso.